Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora en que usted sintonice este video. Yo quiero dentro del marco del mes de septiembre, que es el aniversario, un aniversario más de Casa de Cultura, mandarle un, un saludo muy cariñoso a la doctora Pilar Mar. Muchos escritores coinciden en lo siguiente, y, y es que eh, su nombre coincide con la responsabilidad que ha llevado a través de los años, pero vamos un poquito a recorrer la historia, parte de la historia de Casa de Cultura. Eh, ustedes saben que en la historia de Tuxpan, el licenciado Pericles Tamorado por dos veces eh, fue presidente municipal de Tuxpan Veracruz. 1967-1970 y 1988-1991 fue en este segundo periodo cuando se conforma un comité de cultura y eh, fíjese que eh, la presidenta de Casa de Cultura era Marta Basáñez de Elías o sea, fue designada eh, en ese momento, digo, era porque eh, se designó pero como la señora continuamente viajaba y poco estaba en esta ciudad, pues bueno, eh, siendo parte de este comité nuestro bien recordado doctor eh, cronista de la ciudad eh, que fue el doctor Obed Zamora Sánchez y también pues la doctora Maridor Salas de Coque que era regidora en aquel entonces. Y que, y que bueno, este fue designada pues la doctora. Se habló con el comité y pues quedó eh, la doctora eh, Pilar, que en aquel entonces era tesorera de este comité. Y a iniciativa del licenciado Pericles, pues queda ella al frente de Casa de Cultura. Y han sido muchos años de tesón, de lucha, de amor a la causa por ella se conoce nuestro folclore en Europa y el caminar ha sido difícil porque nunca es fácil. La cultura no paga. Pero amigos, esta es la primera parte de un video que posteriormente vamos a cargar pilas porque se nos está acabando en la pila, pero ahorita vamos a seguir con la segunda parte para dar a conocer eh, de alguna forma muy sencilla a través del tiempo, en la línea del tiempo lo que recibimos de la doctora Pilar, gracias a que creyó en nosotros. Bien, pues vámonos a la segunda parte de este video. En un momento les comento lo que hemos recibido, lo que en lo particular se me dio y se creyó eh, en, en, mi, en mi obra, en mis propuestas. Y pues muchísimas gracias primeramente a Casa de Cultura, a quien la representa. Un pilar, un pilar de la cultura en Tuxpan. Vamos pues con la segunda parte de este video. Gracias.